Hola, bienvenidos. Vamos a hacer una segunda tanda de vídeos donde en este caso vamos a explicar cómo hacer un segundo juego de GameMaker, también muy sencillo. Va a ser un juego estilo Arkanoid. El Arkanoid fue un juego muy famoso en los años 80, donde una bola iba rompiendo una serie de ladrillos y una barra inferior hacía que la bola no se perdiese por la parte inferior de la pantalla. Bien, pues vamos a comenzar con un nuevo proyecto de GameMaker. Maker. Y lo vamos a llamar bloques. Le damos a crear. Y se empieza a crear el proyecto que ahora mismo está vacío. En este primer vídeo vamos a añadirle elementos gráficos. Todavía no vamos a entrar en, en eventos y acciones para esos eventos. El juego va a constar eh, en esencia de cuatro rooms. Una room de bienvenida, una room donde se va a desarrollar el juego, una room para el caso que hayas perdido, y una run para el caso de que superes la fase. Pues bien, vamos a ir creando, en esta ocasión vamos a crear la run, y luego vamos a ir añadiendo los sprites y los backgrounds. La primera run la vamos a llamar de nombre run inicial, y todas la vamos a poner de tamaño 1200 x 700. Esta es la run inicial, una segunda run, que va a ser la run principal del juego, la podemos llamar run juego, también de 1200 de ancho por 700 de alto. Una tercera run. Que va a ser run has perdido. Cuando pierdas todas las vidas. Le va a tener 1200 de ancho por 700 de alto. Y una última run para cuando se pase la fase. Run eh, has ganado por ejemplo. También le ponemos de ancho 1200. Y de alto 700. Vamos a añadirle fondo a cada una de estas rooms que estamos creando. Para ello, en Backgrounds, botón derecho, crear Background, lo vamos a llamar Back, Back General, porque lo vamos a utilizar para, para varias pantallas. Yo Ya previamente, desde OpenClickArt, me he descargado una serie de imágenes. Las tengo aquí en. imágenes. Este en concreto la he descargado de Open Clip Art y la voy a usar para más de, más de una pantalla. En concreto, este background lo vamos a poner en la run inicial, en la de has perdido y has ganado. Recordemos que para meter un background nos metemos en la run, backgrounds y aquí en, elegimos el background. Si le damos a la opción stretch se ajustará al tamaño exacto de la pantalla. Hacemos este mismo proceso con la room, has perdido, backgrounds, añadimos el background y le damos a stretch, ok, y en la room has ganado. Le damos a backgrounds, back general, y le damos a stretch, ok. Ahora vamos a empezar a añadir objetos a cada una de estas rooms para que vayan teniendo un aspecto como el que queremos darle al juego. En run inicial le vamos a poner aquí el nombre del juego y un botón para empezar. ¿Cómo haremos esto? Vamos a crear sprites, luego los convertimos en objetos y luego los metemos en el run inicial. Primero voy a crear un sprite con el nombre del juego. Lo voy a llamar SPR título y le voy a dar edit sprite. Lo voy a crear file new, archivo nuevo. De width le vamos a poner, por ejemplo, 600 y de height 300. Ok. Nos metemos dentro haciendo doble clic. El texto lo voy a poner de color amarillo para que resalte con el fondo. Y recordemos que aquí podemos cambiar el texto a un tamaño y a un tipo de letra que nos guste. Por ejemplo, le voy a dar tamaño 48 y el tipo de letra, por ejemplo, vamos a elegir... Eh, bueno, yo elegí esta, que parece estilo videojuego y de nombre le vamos a poner, por ejemplo eh, rompe los bloques rompe los y debajo voy a poner bloques no voy a usar el nombre de Arcanoid por, por respeto a derechos de autor vale, una vez que tenemos hecho este sprite, este sprite le damos ok, ok tenemos el sprite SPR de título lo voy a convertir en un objeto, botón derecho, crear objeto, lo voy a llamar obj título, recordad que no se deben poner tildes ni caracteres especiales, y el spray que le voy a poner es ese, me voy a la run inicial, objects, y ya puedo poner este objeto, vamos a ver, lo pongo aquí en la parte central, y ahora debajo voy a poner un botón para empezar. Previamente me he descargado la imagen de un botón de open clip art Y voy a introducirla. Le doy botón derecho. Crear Sprite. Lo voy a llamar SPR eh, Go. Porque el botón pone Go. Le doy a Load Sprite. Y lo mismo lo tengo en... Eh, informática. Aquí. Uso este botón, lo convierto en objeto y el sprite que le añado, añado es SPR GO, a este luego le pondré código, pero por ahora solo quiero darle aspecto, eh, el aspecto adecuado a la ROM, luego ya le introduciremos el código, estamos solo en, en diseño. Vale, así quedaría la pantalla inicial, la pantalla del juego es un poco más compleja de hacer lo único que voy a hacer es poner el background, en lugar de poner una imagen voy a poner de color negro. Para ello me vengo a backgrounds y de color voy a dejar el negro. Aceptar. Tengo así un rectángulo negro como fondo de pantalla. Y en los últimos, en la última run le vamos a poner una, un texto que ponga has perdido y en la otra has ganado. Y le dejo el mismo botón go por si se quiere volver a empezar a jugar. Pues bien, vamos a hacerlo de la siguiente forma, de la misma forma, vamos a crear un sprite que lo vamos a llamar SPR has ganado edit sprite creamos uno nuevo de tamaño 600x300 y me meto dentro y con el mismo tipo de texto que había eh, eh, que habíamos utilizado antes, ponemos Game Over bueno, lo poner en español pero es verdad que Game Over es un clásico en casi todos los idiomas, ok, ok, ah bueno, has ganado, no, has perdido, vale, ok, y ahora, un sprite que sea, has ganado, SPR has ganado, edit sprite, archivo nuevo, tamaño 600 de ancho por 300 de alto, y el texto que le vamos a poner es nivel superado, Bueno, enhorabuena nivel superado, nivel superado, ok ok ok algunos objetos con estos sprites de fondo y los pongo en cada una de las pantallas y añado el botón go botón derecho crear objeto obj has perdido y este objeto va a tener el sprite que acabamos de crear con el texto game over y ahora creamos un objeto y lo vamos a llamar obj has ganado y le vamos a poner el sprite que acabamos de crear con el objeto que dice que se ha superado el nivel bueno, en la run has perdido nos vamos a objects y ponemos el objeto has en over lo podemos poner hasta más grande recordar que con estas pestañitas de aquí lo podemos poner más grande si queremos y debajo me ven objetos y voy a poner el objeto go por si queremos volver a jugar Y lo mismo en la run. Has ganado. Esta run la reservamos para cuando queremos el juego. Y ponemos el texto de nivel superado. Incluso lo podemos agrandar un poco. Si vemos que queda mejor. Y también añadimos el botón go por si queremos volver a jugar. Si queremos poner en más niveles habrá que poner un botón especial para pasar al siguiente nivel. Bien, pues con esto finalizamos este primer vídeo. Donde ya hemos realizado, ya hemos conseguido hacer estas cuatro runes: una run inicial, una run del juego que todavía está en negro y vacía, una run donde sale el mensaje de has perdido y un botón para volver a jugar, y una run donde sale que has ganado y un botón para volver a jugar. Pues espero que os haya servido el vídeo. Hasta luego.